Esta es una falla de un televisor Parker que registra la siguiente. Como ustedes pueden ver, cambia. Sucesivamente. De estéreo a video de AB1 a AB2. Está vuelto loco pues. Vean. De repente agarra el canal y se ve perfecto y de repente no se da solo esto es una falla que se localiza en la botonera principalmente en la botonera pero es un poco difícil localizarla al principio y cuando no tienes experiencia menos quédate aquí con nosotros y verás cómo se resuelve esta falla para nosotros poder dar con esta falla ¿Cuáles fueron los pasos que seguimos? Primero, revisamos el selector de canales. A ver si tenía algo dañado, algo flojo allí adentro. Pues cuando se afloja o cuando la soldadura está fría, también suele hacer esta falla. Revisamos el IC principal. Lo revisamos una y otra vez. Y también, a pesar de que tenía algunos contactos flojos, tampoco fue la falla. Por último, cambiamos nuestra memoria EPROM y pusimos una nueva. Para ver si logramos descifrar la falla y tampoco pudimos dar con la falla. A la final, bueno, se nos ocurrió quitar la tarjeta de botones y dimos con la falla ahora trataremos de solucionar esta falla y ver qué pieza está dañada en ya montamos tres botones solamente quise montar tres botones para ver si la falla se nos manifestaba otra vez vamos a volver a encender aquí el botón principal de power y vemos Vemos. Vamos a tocar a ver con prende. Aparece el prende por uno de estos. Ok. Ya prendió. Si no se vuelve loco. Ok. Hasta ahora vamos bien. La crónica, pura, sigamos yo el... estaba viendo ahorita la cuando conectaba mismo. al televisor el... que este a botón curar, debe ser de cáncer, el de eh... el el 11, cambio a... menos social, la donde la prende problema, normalmente, problema, normalmente ellos prenden en el volumen de más aquí este prende aquí yo puedo creer que el que está dañado debe ser este o este. De todas maneras, estos, estos botoncitos los retiramos y los dejamos de prueba o los botamos porque de verdad no nos hace falta. Le vamos a ver, vamos a seguir soldando a ver qué hacemos. Hasta ahora, vamos bien. Seguimos poniendo los botoncitos. Ok. Seguimos poniendo los botoncitos a ver qué hacemos aquí. Aquí hay dos botoncitos que son un botoncito negro que no pertenece a este grupo. Pues eran seis aquí está. Este no pertenece a aquel grupo. Habiendo colocado todos los botoncitos en la plaquita, vamos a probarla otra vez. Le damos el botón de power. Y tocamos el botoncito de encendido que deje uno de los negritos, no de los que teníamos allí dañados, sino otro negrito que yo tenía ahí guardado. Veamos cómo enciende perfectamente. Y veamos cómo. Ahora. No salta la imagen, no hay sobremenú aquí ni aquí y tampoco se apaga porque esa es la falla que él tenía. También vamos a probar cómo está el volumen, cómo, cómo están los menús. Por lo que pueden ver, todo está perfecto. Aquí está el botoncito de menú, también está perfecto. El botoncito de volumen, subida. Este es el, Invitado, el es el botoncito de volumen de bajada y subida Están perfectos Están perfectos los Con dos el recuerdo, el Y estos son los botoncitos para subir Los canales Y este para bajarlo Con pues lo que hemos quedado perfectos Este es el modelo, les recuerdo que este es el modelo de televisión Número C2113 De la Parker Recuerden eso Cuando esta falla se presenta en estos en este tipos de televisores Casi siempre pasa lo mismo Suele saltar, saltar el video Salirse de sincronismo Y muchísimas cosas más Y no se olviden amigos Que estaremos subiendo Más y mejores videos Y discúlpenos Si por alguna cuestión O por lo que sea No les gusta el video Pero estamos empezando mi nieto y yo Como pueden ver la avería quedó resuelta, la imagen se ve bien, las funciones de cambio responden bien. Esta es una falla que principalmente se da en el control de botones del televisor. Bueno amigos, solo me queda despedirme de ustedes, darles las gracias por quedarse con nosotros hasta el final de este video. Recuerden dejar su opinión en la cajita de comentarios y si es su gusto, manitas arriba y suscribirse a nuestro canal. Recuerden que pronto estaremos sacando más y mejores videos para su entretenimiento Diversión e información. Gracias y hasta luego.